Para trabajar filas y columnas de texto dentro de ilustrador existen dos formas. Vamos con la primera. Elegimos el texto, control A, control C, y aquí en Illustrator vamos a elegir con un clic la herramienta de texto, clic y arrastras y pones control B. Obligatoriamente vamos a tener que trabajar con la herramienta de selección, con un clic para activarla. Si te fijas bien en la parte inferior tenemos un botoncito de color rojo activado, lo que vas a hacer es darle un clic ahí. Ok, y otro clic para que se convierta el puntero en ese texto flotante. Simplemente clic y arrastrar para crearlo. Ob obligatoriamente vamos a tener que trabajar con esta línea de herramienta para poder editar la forma que tú quieras. Y recuerda que esto prácticamente es un texto que fluye sin ningún problema. Te voy a enseñar la segunda forma, clic y arrastro para seleccionar todo esto y lo voy a borrar otra vez la herramienta de texto clic y arrastro para crear otra vez la cajita vamos a pegar este contenido con control V. siempre vamos a apoyarnos en la herramienta de selección y te vas a dirigir al menú de texto y vamos a poner las opciones de área de texto aquí tenemos el ancho y el alto de esta cajita de texto sin embargo donde dice filas y columnas podemos aumentar las filas y las columnas bueno ya depende mucho de la separación que estas tengan, la separación de las filas y las columnas como la que estás viendo ahí. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita al único canal de habla hispana que te soluciona la vida en menos de uno, dos o tres minutos. Bienvenidas, bienvenidos.